Hola a todos. En este tutorial vamos a aprender a usar la función eh, si.conjunto. Sí eh, se trata de una función que sustituye a la función si sí condicional cuando tenemos dos o más condiciones a aplicar. Es decir, podemos utilizar una si sí condicional eh, dentro de otra, es decir, una si sí anidada, o bien utilizar la si.conjunto sí cuando tenemos dos o más condiciones. Entonces vamos con ello. En este primer ejercicio tenemos los niveles eh, de inglés de calificación del examen de, Cam de Cambridge. Entonces Aquí tenemos los alumnos, la puntuación que han sacado en su examen y aquí en esta tabla tenemos la puntuación, que es real, es verídica, de los exámenes eh, de Cambridge para cada nivel. Entonces, por ejemplo, para el examen C2 tienen que sacar ma mayor o igual a 200 preguntas correctas. En el caso del C1 tienen que estar entre 180 y 199. En el B2 entre 160 y 179 y así, ¿vale? Hasta llegar a, bueno, a la 2 o a 1, que en este caso no lo vamos a considerar, para hacerlo más corto, el, el ejercicio, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Vamos a poner aquí... Una función si.conjunto que me diga en función de esta puntuación cuál es el nivel que le corresponde a ese alumno. Entonces empezamos si.conjunto. Abro paréntesis. Esta función funciona de esta manera. Primero le pruebo que le pongo qué es lo que quiero comprobar y a continuación le indico qué quiero que aparezca si se cumple eso. Es decir, qué nivel aparecerá si se cumple lo que voy a poner. Entonces vamos a empezar de abajo hacia arriba. Quiero que en primer lugar que si la puntuación del primer alumno, de Antonio, que es la B5, es mayor o igual a 200, que es lo que me indica aquí, ¿vale? Y B5 la voy a... La... Perdón, no voy a fijar B5 porque no, luego te voy a arrastrar para abajo, ¿vale? Eh, olvidarlo. Si B5 es mayor o igual a 200, punto y coma, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Valor si verdadero? Pues quiero que me pongas que aparezca ahí C2. Y esta sí le doy a F4 para fijar esa celda, que cuando arrastre para abajo no me la mueva. Punto y coma. Y ahora me pasa, como veis, a la segunda prueba. Es decir, ¿qué quiero yo ahora comparar? Pues quiero comparar que la B2, que es esta de aquí, en este caso, sea mayor que 180, es decir, si está entre 180 y 199, quiero que aparezca un C1. En este caso que tenemos un intervalo para esta función solamente eh, vamos a poner la parte del intervalo de abajo, es decir, que sea mayor o igual a 180. Nos olvidamos de la parte de arriba porque, como veréis, funciona exactamente igual indicándole solamente lo que es la parte de abajo del intervalo, es decir, 180. En este caso quiero que me pongas C1 y le doy a F4 para fijar, punto y coma. Tercera condición, prueba lógica 3, que la celda, de nuevo la puntuación de Antonio, que es la B5, eh, en este caso que sea mayor o igual a 160, eh, en ese caso, punto y coma, quiero que me pongas B2, F4. Voy a cerrarla un momento ahora porque no veo, no me he dado cuenta, tenía que haber colocado esta tabla más para acá para que no me moleste a la hora de hacer la fórmula, ¿vale? Así no me la tapa, punto y coma. Entonces, ahora voy por la prueba número 4, que sería esta, que es 141 a 159. Entonces, que en el caso de la B5, fijaros que ya no puedo hacer clic encima porque me tapa la fórmula, no puedo hacer clic encima de la fórmula, de la celda, perdón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues escribo sus coordenadas, B5. Si la, form, la celda B5 es mayor o igual a 141, punto y coma, quiero que me aparezca B1 y F4 para fijar. Punto y coma, en caso contrario sería que la puntuación sea menor a 140, estamos aquí en esta. Si es menor a 140, quiero que me aparezca escrito nada. Entonces hago clic aquí, F4 para fijar y le damos al intro para que nos tome la fórmula. Ahora, para arrastrar, o bien hago así y arrastro para abajo, o bien me coloco justo aquí en la esquina, veis cómo cambia la cruz y se pone como una cruz negra pequeñita, si yo hago doble clic él me detecta los bordes y el color, por eso tengo las celdas de color y con el borde puesto, y llega hasta ahí, me copia la fórmula hasta abajo. Entonces, vamos a comprobarlo. Como tiene 180, estamos en este caso, va a tener un C1, correcto. En este caso tiene 172, estaríamos dentro de este intervalo, tiene un B2, correcto. Eh, 140, vale, aquí le hemos puesto... Hay un, hay un error Yo he puesto mayor o igual a 141 Y es a 140 ¿Vale? Entonces aquí tengo que modificar Para que la fórmula me dé correcta Aquí, 140 en verde 141 Y ahora cuando haga doble clic Efectivamente ya se ha corregido ¿Veis? 140 En el caso de 140 que es aquí B1 Vamos a poner uno que por ejemplo Modificarlo este en verde 199 Que sería un C1, vamos a poner No sé eh, 99. Como no llega a 140, aparecería nada. ¿Vale? Luego la fórmula está correcta. Pasemos al siguiente ejercicio. En este caso tenemos una serie de estados civiles asociados a, una a cada una de estas personas. Y en esta tabla de aquí, que yo he corrido hacia la derecha, eh, tenemos el estado civil de esa persona... O sea la S, la inicial de lo que significa el estado civil y aquí la definición de esa inicial. Entonces este ejercicio en concreto se puede realizar también utilizando la función buscar V, que veremos más adelante, vale, en una serie de ejercicios. Entonces en este caso vamos a realizar utilizando la función si sí Empezamos, si sí punto conjunto, abro paréntesis. Indica empezamos. Quiero la prueba lógica número uno. La prueba es que esta celda, que es mi celda B19, sea igual a S. Como lo tengo aquí, no tengo que escribirlo, si no lo pondría la S entre comillas. Le doy a F4 para fijarlo, punto y coma. En el caso que sea igual a S, quiero que me aparezca aquí escrito soltero. Le doy a F4, punto y coma. Y pasamos a la prueba número 2. La prueba siempre va a llevar un igual, un mayor o igual, menor o igual, etcétera Uno de estos símbolos. Entonces, en este caso es B19 es igual a C, casado. vale F4 para fijar casado, punto y coma. Y en ese caso, valor si verdadero, quiero que me pongas casado. F4 para fijar, punto y coma. Pasamos a la número 3. Y es que nuestra celda B19 sea igual a V. De viudo, F4 para fijar, punto y coma, valor si se cumple, pues que aparezca viudo, F4, punto y coma, última condición, la número 4, y es que B19 sea igual a D, de, de divorciado, F4, punto y coma, y valor si, ver, va, si se cumple esa condición es divorciado, F4, no hace falta que cierre, le doy al intro y automáticamente él me lo cierra. Entonces, para copiar hacia abajo recordar o bien hago clic y arrastro, ¿vale? Aquí lo tendríamos, control Z o bien me pongo aquí en la esquinita y cuando de la celda y cuando me cambia de símbolo que se pone una cruz negra con cuatro esquinas, arrastro hacia abajo. Perdón. Hago doble clic doble clic, y automáticamente me detecta los bordes de la tabla esta fijaros que yo le he puesto un borde aquí eh, discontinuo, y el eh, color, de forma que él sabe detectar cuál es el borde exacto de la tabla, hasta dónde tiene que arrastrar, entonces eh, aprovechando esta práctica de aquí, vamos a aprender otra cosa que se llama validación de datos, que es cómo crear una lista desplegable en Excel entonces, eh, voy a copiar aquí eh, estos datos, puesto que los voy a necesitar los voy a pegar aquí con eh, pegar valores vale porque ahora lo voy a borrar entonces selecciono aquí, estado civil le voy a dar a suprimir, fijaros que mi fórmula me cambia, me dice ahora no disponible, porque no hay ninguno de estos cuatro valores en estas celdas, la fórmula es correcta pero al no haber un valor de los cuatro buscados, me dice que no está disponible ND, entonces nos vamos a ir a la eh, pestaña datos y en la pestaña datos hay un botón aquí, escondido solo se ve el icono que se llama validación de datos hacemos clic en él este botón da para mucho juego. Nos permite, entre otras cosas, prohibir meter datos, indicar una condición para que solo se puedan meter datos de un tipo en una celda. O lo que vamos a utilizar ahora, que es que aparezcan datos en una lista desplegable que yo le voy a indicar. Entonces aquí en, en la primera pestaña, en permitir, le voy a poner lista. Y aquí me dice origen de la lista. Si yo hago clic en este botón, se encoge y me permite seleccionar qué valores quiero que muestre aquí, en esta lista. Selecciono mi celda, le doy aquí para arriba y ahora incluso puedo ponerle eh, mensaje de error. imaginaros aquí mensaje de error, por si alguien quiere intentar escribir, me va a aparecer aquí, fijaros que aparecen eh, varios iconos, hay tres disponibles. Le voy a poner por ejemplo alerta, le voy a poner título, eh, imposible, solo, vamos a ponerle por ejemplo, eh, solo puedes introducir un dato de la lista, ¿vale? mensaje de entrada es el mensaje que va a aparecer cuando yo haga clic en esta celda por ejemplo, le voy a poner título eh, seleccionar seleccionar selec sí, seleccionar, es que me tapa el curso seleccionar, ¿vale? ¿qué mensaje quiero? selecciona uno de los valores disponibles, disponibles disponibles en la lista, punto, A aceptar, y fijaros, automáticamente veis, cuando yo hago clic en cualquiera de, estos, eh, de estas celdas que tenía seleccionadas, me sale el mensaje que hemos puesto en la pestaña de en medio, vale, seleccionar, selecciono uno de los valores de la lista, si yo despliego la lista, veis, me aparecen los cuatro valores que tengo aquí, scvd, scvd, vale, entonces vamos a ir introduciendo aquí los valores que teníamos antes. El primero era v, en el segundo era soltero. ¿Veis? Automáticamente me permite. En El tercero era casado. El cuarto, vamos a escribir otro que no esté. Por ejemplo, la m. Le doy al intro y me dice, solo puedes introducir un dato de la lista. ¿Deseas continuar? Si le digo que no, me lo va a dejar en blanco. Si le digo que sí, me deja introducirlo, pero ya sabéis que esta fórmula no va a dar error. ¿Vale? Nos dice que no está disponible ese valor, pero nos avisa, para eso sirve son mensajes. entonces En este caso, despliego era la V, aquí teníamos la C de casado, aquí la S, y en este caso la V de viudo. vale entonces Ya hemos aprendido cómo crear una lista desplegable en Excel para indicarle los valores. Para que se quedara más chulo, lo que podríamos hacer es, aquí, estas dos columnas de aquí las selecciono, le doy a ocultar, y fijaros que me sigue funcionando mi botón, ¿veis? Desplegable. Y nadie sabe dónde he obtenido esos datos. Queda más profesional. Bueno, lo voy a mostrar porque lo vamos a necesitar para otro ejercicio. Selecciono, mostrar, ¿vale? Pero que sepáis que se puede hacer. Entonces, vamos con el número 3. El número 3 se trata de salarios. Tenemos una serie de personas que trabajan en una empresa, su categoría laboral, eh, por ejemplo, el caso de los, no sé, de los funcionarios, que se clasifican en grupos, A, B, C, D, etc. Y luego el salario que van a cobrar. En este caso tenemos que para la categoría A se cobra 2.500 brutos, para el B, 2.000, para el C, 1.500, y para el resto de categorías, es decir, D, E, F en adelante, después de la, todo lo que va después de la, D, de la C, perdón, sería 1.000 euros brutos. Entonces vamos a utilizar la función sí conjunto. Entonces empezamos en este caso igual, como siempre, las funciones por igual. Si punto conjunto se me abre mi ayuda, mi chivato, que es este que me dice los componentes de la función. Vamos a empezar en este caso de arriba para abajo, porque es más fácil la parte de arriba. Entonces quiero buscar esta celda, que es mi celda B32. Eh, que la celda B32, si es igual a A, que lo tengo aquí escrito, le doy a F4 para fijarlo. Punto y coma, quiero que me aparezca ahí un salario de 2.500, F4, punto y coma, prueba número 2, nuestra celda B32 sea igual a B, que la tengo aquí, F4, punto y coma, en ese caso me pones 2.000, F4, voy a cerrar porque voy a mover la tabla porque estoy viendo que me va a pasar como antes, que me va a estorbar, vale, entonces ahora sigo modificándola, veis, punto y coma. La prueba número 3, que nuestra, nuestra celda B32 eh, sea igual a C, que la tengo aquí. F4, punto y coma, en ese caso quiero que me pongas 1500, F4, punto y coma. Y ahora viene la parte más complicada de esta función, que realmente no es que sea complicada, pero bueno, eh, en este caso lo que nos estamos lo que tenemos que poner es que cualquier otra categoría, cualquier otra cosa que aparezca en la celda que sea distinto de A, de B o de C, nos aparezcan 1000 euros, y ahí es donde está el truco, que sea distinto de A, O, de B, O, de C. Es decir, nos vamos a ayudar de la función O, ¿vale? Una función que podemos utilizar cuando hay varias funciones alternativas, no se van a cumplir las tres a la vez, sino que se va a cumplir una, otra u otra, ¿vale? Entonces empezamos, abrimos la O y empezamos a meter las tres anteriores, que sería que nuestra celda B32 tiene que ser distinta... Y distinto, recordad que el símbolo de distinto es este, abro y cierro, ¿vale? El menor y el mayor. Distinto a, a la letra A, F4 para fijar, punto y coma. En ese caso, eh, la segunda condición que quiero poner, ¿vale? Porque aquí estamos poniendo condiciones. La segunda condición sería que nuestra celda B32 sea distinta a, eh, en este caso, la letra B, F4, punto y coma. Y la tercera condición que sería que nuestra celda B32 sea distinto a C, F4 y cierro. Cierro la O, fijaros que el paréntesis que me lo pone en color rojo, que es el color que le ha puesto el paréntesis de la O de aquí de apertura, ¿vale? Punto y coma, en ese caso, si se cumplen esas condiciones, me vas a poner 1000 euros. Hago clic encima de los 1000, le doy F4 para fijar y me dice que falta un paréntesis... Eh, voy a cerrar el paréntesis. Vale, en este caso no me ha dejado cerrarlo automáticamente. Vale, me ha pedido que lo ponga yo. Vale, vamos a comprobarlo. Arrastro para abajo, haciendo clic en la esquinita. Y me dice: F, la letra F, 1000 euros. La letra F estaría aquí. Vale, porque aquí la A, la B y la C, todas las que no sean esas tres, son 1000 euros. La B, 2000 euros, correcto. La E,. Estaría en este caso 1.000 euros, 1.000 euros, ¿correcto? La A, 2.500, 2.500, perfecto, ¿vale? Luego, como vemos, se cumplen nuestras condiciones. Luego aquí, el único problema o lo único, la única parte más difícil de eh, sacar era esta, que es la parte de la O, en la cual indicamos que cualquier otra categoría distinta a las de arriba va a tener un valor de 1.000 euros, ¿vale? Le damos al intro y vamos con nuestro ejercicio número 4. En este en estos ejercicios son de esta función son cinco los que tengo preparados. Entonces, en este caso, eh, tenemos los sueldos de los comerciales. Las personas comerciales de la empresa, las categorías también. Fijaros que aquí tienen diferentes categorías. Imagino que serán por zonas. Imaginaros comerciales que trabajan en la zona A, la zona B, la C y la D, definidas por la empresa. El sueldo base que van a cobrar. Y entonces tenemos que poner, con ayuda de esta tabla, cuál es el descuento que van a tener. ¿Vale? Descuento pues por diferentes motivos. Imaginaros que los comerciales utilizan, yo que sé, eh, utilizan el coche de empresa y también se les permite llevárselo a su casa y les descuentan un porcentaje más o menos en función de los kilómetros que hay desde su domicilio hasta el trabajo, etcétera Yo que sé, diferentes motivos puede haber para que se le tenga que descontar una un porcentaje o un dinero todos los meses a un a comercial de la empresa. Entonces, imaginaros que ese es el caso. Tengo que hacerle un descuento, todo, eh, en este caso, a cada comercial dependiendo de la zona que, o la categoría que tiene asignada. Entonces, vamos a ello. Eh, utilizaremos la fórmula así conjunto para sacar esto, el de porcentaje de descuento y el importe, porque aquí no tan porcentaje y aquí tengo que ponerlo en importe, porque estos son euros. Estos son euros, de hecho vamos a ponerle aquí el símbolo del euro y le voy a quitar los decimales, ¿vale? Entonces vamos a ello. Primero vamos a hacerla así, conjunto para sacar el porcentaje y luego lo multiplicaremos por el sueldo, ¿vale? Entonces, igual a sí si punto conjunto, abro paréntesis. Nuestra prueba lógica es que la categoría, que es la celda B50, es igual a... F4 para fijar, punto y coma. Si nuestra categoría es igual a A, quiero que me aparezca un 12% de descuento. F4 para fijarlo, punto y coma. Seguimos. Si nuestra categoría es igual a B, en este caso, F4 para fijar, punto y coma, quiero que me pongas un descuento del 10. F4, punto y coma. Si nuestra categoría, que era la celda B50, es igual a C... F4 para fijar, punto y coma, quiero que me pongas un sueldo del 8%, F4 para fijar, punto y coma. Ahora ya no me deja hacer clic porque me tapa la fórmula, pues escribo las coordenadas que es la B50, la celda B50. Si es igual a D de dedo, F4, punto y coma, quiero que me pongas el 5% de descuento, F4, cerramos y fijaros que me da el porcentaje, en este caso... C es el 8%, aquí tengo puesto esto en formato porcentaje. Si yo hago clic formato de celdas, fijaros que en esta celda me aparece seleccionado porcentaje. Sin embargo, si yo hago clic en esta celda, formato de celdas, fijaros que me aparece general, es decir, me aparece lo que es un número. ¿Veis? General y número es lo mismo. Por eso eh, los dos son porcentajes, solo que este está en formato porcentaje y este está en, por, en tanto por uno. Por eso me aparece de 0,08%. Entonces, eh, yo como aquí quiero poner euros, no lo voy a poner en formato porcentaje, sino que lo que haré será multiplicar este porcentaje por el sueldo base que está en la celda C50. Y como es un descuento, le voy a cambiar aquí delante, le voy a poner el signo menos para que me salga en negativo, ¿vale? Arrastro para abajo e incluso vamos a ponerle con el formato de celdas... Aquí, que nuestro Como se trata de moneda Voy a seleccionarle el 4 ¿Veis aquí la moneda en negativo en color rojo? La voy a poner esa, aceptar Y así me pone formato moneda En color rojo Y nos faltaría por calcular el Total de vengador total de vengado Hago clic en el más, eh, recordad que la celda Puede empezar por más, menos o igual eh, Como estoy utilizando el teclado numérico Pues me es más cómodo utilizar el más Entonces el total de vengado Será el sueldo base más el descuento, lo sumo el descuento porque ya le he puesto el símbolo negativo aquí en la fórmula, si no lo hubiera puesto aquí el símbolo negativo, la fórmula sería entonces, sueldo base menos descuento ¿vale? es decir 1300 menos 104 1196 que cobraría eh, este trabajador, Kevin García ¿vale? entonces el siguiente paso es, vamos a ponerle el formato eh, moneda, hago clic aquí arriba en formato moneda y le quito los decimales puesto que todos tienen cero y con esto ya tendríamos calculado nuestro ejercicio número 4. Vamos con el número 5. Y último ejercicio de esta tanda de la función sí conjunto. En este caso tenemos eh, una serie de personas, su fecha de nacimiento, el sueldo base que cobra cada una de ellas, que le vamos a poner también formato moneda para que quede mejor, y un descuento que se le va a aplicar a cada una de estas personas y luego el total de vengado muy parecido a las fórmulas de arriba del ejercicio anterior salvo por la diferencia de que aquí tenemos que utilizar una fórmula auxiliar que se llama año porque notan la fecha de nacimiento y el descuento está en función del año en el que hayan nacido entonces mmm, se puede calcular de diferentes maneras haciendo, utilizando la función año dentro de la misma función si conjunto pero para no liaros como estáis aprendiendo el uso de esa función vamos a, vamos a utilizar una columna auxiliar aquí que se va a llamar año eh, le voy a poner, la tengo ahora mismo puesta en color blanco Fijaros, le voy a poner en color negro Y eh, la función es año, tal cual Año, abro paréntesis Y fijaros que lo único que me pide es un número de serie Que es la fecha Hago clic en fecha de nacimiento Le doy al intro Y lo que me va a sacar es los años de nacimiento de esa, O sea, el año de esa fecha que le he indicado Que es 2004, 2007, 2003, etc. ¿Vale? Entonces, la función del descuento será igual a la si punto conjunto, abro paréntesis, vamos a comparar que si el año de nacimiento es igual a 2006, que lo tengo aquí, f4 para fijarlo y luego arrastrar, punto y coma, en este caso me vas a poner un 8% aquí, f4, punto y coma, para poder arrastrar para abajo, luego si... Mi año de nacimiento, como lo tapa, cojo la coordenada que es F65, que era mi celda. Si F65, el año de nacimiento, es igual a 2002, F4, punto y coma, quiero que me pongas el 10%. Y de nuevo F4 para fijarlo, punto y coma. Luego, la última opción es que el año sea distinto de 2006 y 2002. ¿Cómo pongo esto? pues puedo utilizar la función i, que sea distinto de esas dos, es decir, que mi celda f65, que es mi año, sea distinto a 2006, f4, punto y, coma, y que además f65, mi año de nacimiento, sea distinto de 2002, que lo tenemos aquí, f4, Cierro los paréntesis de la i. Fijaros que la, el paréntesis de la i me lo ha puesto de color rosa. Para que sea más fácil localizarlo. Punto y coma. Valor si sí verdadero. En ese caso quiero que me pongas F12. O sea, el 12%. F4 para fijar. Cierro el paréntesis. Pues si no me da error. La soy conjunto. Y hago clic. Aquí como lo tengo sin decimales. Voy a ponerle más decimales. Dos decimales. Y fijaros. Eh, aquí tengo los datos en tanto por 1. Y aquí en tanto por 100. Formato porcentaje, formato número. Entonces, año de nacimiento 2004, no es ninguno de estos dos. Luego el porcentaje es el 12%, está correcto. Aquí, año de nacimiento 2002, el porcentaje debe ser el 10, es decir, el 0,10, está correcto. ¿Vale? 2006, el 8%, decir, el 0,08. Perfecto. Luego ya tengo el descuento. Me faltaría, para que estuviera bien, multiplicar esa fórmula por el sueldo base... Y como es un descuento le vamos a poner aquí delante el símbolo negativo para que me aparezca con el menos delante. Clic para abajo. Y aquí el total de vengado antes de ponerle formato sería igual al sueldo base más el descuento. Me estoy moviendo con las flechas del teclado. ¿Vale? Por eso no habéis visto mover mi ratón. Ahora lo que voy a hacer es voy a copiar el formato de estas dos celdas de aquí arriba. El formato lo puedo copiar también de dos a la vez. En lugar de ir una por una... Selecciono la dos, le doy aquí a copiar formato a esta flecha, fijaros que se queda como hundida, y ahora selecciono el rango completo, y fijaros que me ha copiado el formato de cada una de ellas, de cada columna, en su columna correspondiente, ¿vale? Y para que quede más profesional, estas celdas de aquí, estas, estos datos de aquí que hemos calculado el año, lo voy a poner en color blanco, y así desaparece, ¿vale? Pues con esto terminaríamos eh, la revisión de las fórmulas eh, SI.conjunto. Y donde la cual utilizamos la fórmula I y la fórmula O, según lo vayamos necesitando. Cualquier duda, como siempre, no dudéis en preguntar. Un saludo.